Hola, hola, buenos días, aquí soy Contando Un día más a la Taverna y hoy volvemos Un día más con Total Warhammer War, 3 Vamos a comenzar nuestro asedio, bueno, por la zona norte, estos poblados orcos, empezamos la guerra con colmilludos con mi Los soles colmilludos, los orcos, madre mía Y vamos a tratar de expandirnos por la zona norte, también vamos a tratar de aguantar en el sur, o al menos sacar algo de provecho de los ejércitos del sur para quitarnos este déficit negativo y... nada Básicamente eso va a ser, esta primera batalla la vamos a autorresolver porque... ¿Para qué? Literal no se ha muerto nadie, perfecto 600 de oro, mucha experiencia, carne, vale Vale, tomar y ocupar Perfecto, o sea, son 7.000, bastante Maravilloso Tesorero noblar, que nos da un poquito igual, armadura, vale Vale, vale, y esto nos ayuda a crecer Perfecto, reparamos ¿Y aquí qué, aquí qué tenemos metido? Almacén de carne Buah, vale ¿Qué podemos meter aquí? Fuerte, de titán de los cielos abandonado Control, control provincias adyacentes Ingresos de los edificios Pues la verdad es que este en un principio Me da un poco de igual, podríamos cambiarlo eh, No sé si esperarme al nivel 3 ¿Aquí qué podemos meter? Crecimiento suministros defensivos, aquí bueno, tesoros pues ni tan mal, pero es muy poquito santuario de fuego este está guay, la gran trampa de para ratas, porque no genera eh, Greta defensiva. o sea, Greta, Greta del caos, entonces vale, vamos a meter aquí vale, vamos a meter la gran losa de piedra por meter el crecimiento no pues nueve turnos, ¿eh? Es bastante. Vale, vamos a meter la gran losa de piedra y ya veremos cómo rotamos esto. En un principio esto lo estamos reparando ahora, así que con calma. Vale, nivel 21 para diamante de oro. ¿Qué le vamos a meter por aquí? Vale, esto es lo del miedo. Campamentos, campamentos de dos mejorados. Campamentos de postín. Vale. Tentempiestos muy fuerte Carga devastadora, bonificación de carga. Mm, mm, mm. vale vamos a meter la defensa a cuerpo a cuerpo pues. bien, bien está y al fin y al cabo pues esos son los de el, el top los de la zona de la derecha vale que es a lo que pues, aspiramos no que conforme vaya creciendo vale iremos saltando esto. estos siguientes La música del titán y pico sangriento. ah pico sangriento está por aquí, piedras bueno vale el último castillo de los cielos vale veremos si lo podemos recoger, yo supongo que sí perfecto Vale, eso está claro Ahora, vamos detrás de este lagarto ¿No llegamos? No, no, no llegamos Tristemente no llegamos Vale, aquí podemos mejorar algo Uh, podemos meter esto a nivel 3 Vale, esto es perfecto De hecho, es, es algo que deberíamos buscar Tenemos 4.000, lo podemos asumir Tenemos otro campamento aquí que subir a nivel 3 no. Por ahora eh, vale, esto no se va a subir Y aquí de momento no vamos a construir Nada más Oh, sí Pero claro, esto es reclutamiento local Vale, vamos a esperarnos Porque si no recuerdo mal A ver, aquí como estamos Estos ejércitos, vale, Este ejército no se perdió Estamos cerquita ¿Nos podemos mover aún? Vale, vale bueno, perder no hablarse es algo asumible, no pasa nada, un, y nos cargamos un campamento, perfecto, tenemos carne aquí 82, vale, pues vamos a restablecer unidades, perfecto, también el aura, ingreso, vale, vale, vale y vamos a avanzar hacia allá para cargarnos ese campamento y además vamos a subirlo al nivel 9, ok, qué más le podemos meter... Mástica huesos, vale, si ya lo tenemos. Vale, vale, tenemos aquí ahora lo tocho. Las fauces. Vale, es un hechizo de daño explosión. Curación por segundo, pasivo 80 segundos de duración. Wow, vale. Es, es un hechizo que ya tenemos. Tragaboyes, no. Bueno, diría que no. Reservas de carne bendecidos noblars, vale, vamos a meter las entrañas de troll que esto para curar unidad está muy bien y a este ejército no le va a ir nada mal vale, ok, listo y no podemos cruzar rollo por aquí no. bueno ok los restos del demonio, Esto es nuestro campamento, pero bueno, vamos a limpiarnos un poquito influencias ajenas que no queremos y luego ya veremos cómo nos movilizamos para atacar Vale, sería interesante meter a lo mejor por aquí en medio de un campamento o algo así, pero bueno, está muy bien. Eh, vale, uh, cima siniestra, aquí tenemos algo, ostras, vale, a ver. Esto se puede subir a nivel 3, ¿dónde estamos? En Karakaten, vale, pero bueno, estamos en positivo. Vale, cima siniestra, Uf, son 4.000, eh, son 4.000, es mucho es mucho, es mucho, vale ver la ciudad caída, aquí estamos en positivo claro, el problema es que no vamos a hacer crecer esto hasta que esto esté Uf. vale, bueno, es un problemilla menor menor pero es un problemilla al fin y al cabo vale, crecimiento del campamento, 1500 meses del reclutador vale, sí este lo vamos a poner porque además como estamos en una zona bastante de, de, de gran paso y además el círculo de influencia es bastante grande Porque aquí tenemos, bueno, el tapón con, con Katai Pero tenemos que aprovecharlo Vale, vale, vale, bueno Oye, ni tan mal Vale, ¿y, y, y, ¿y dónde está? Vale, esto es el norte, estamos muy muy al norte Vale, ¿dónde está el campamento? En el que tenemos ya Eso no estaba por aquí Aquí está, aquí está. Los gargantúas. ¿Dónde es exactamente ese pico esfereno? Vale, aquí es donde reclutamos los gargantúas. Vale. Ok, aquí es donde pondremos pronto esto. El filón de mineral. Me gusta por el hecho de empezar a sacar ya sueltafuegos y tirasobras no hablar. Pero claro, avanzamos y tenemos panzafuegos. Tenemos también el escupe hierro. Esto es una locura. Vale, que veremos cómo lo avanzamos. Porque esta no me, no me acaba de convencer mucho. Los pues come hombres, la tienda del botín, etc. Pero bueno, esta me mola muchísimo más. Lo que pasa es que hay que amasar una cantidad de pasta demencial para poder mejorar eso. Vale, perfecto. Ok, lo dicho. ¿Qué nos queda? Eso ya lo sabíamos. Eh, uy, el puesto de construcción avanzado no nos sirve. Mejora de construcción. Vale, ya lo sabíamos. Y si la vamos a rechazar. Vale, ok, finalizamos turno. Vamos para adelante. Está bien, está bien. O sea, es, es, son buenos movimientos. Ojo, ¿dónde es esto? Uh, en Katayde Es que, ¿cómo es posible que nos pongan derrota valerosa contra esto cuando estamos súper por encima nosotros? Vale, ¿quién tiene esto? Estos señores. Vale, bueno, ok, me parece bien Pero es que solo colapsando así Contra ellos deberíamos ser capaces de reventarlos El único problema que podemos tener Es que vuelan Tienen una unidad voladora Dos unidades voladoras Y el propio Zaoming que se transforma Pero Es que encima desplegamos aquí no, no tienen ellos muro O sea, los arrollamos yendo de cara No deberíamos tener ningún problema me da mucha rabia eso, tío, que el, que el simulador diga, ah, no, ah, te pierdes, no no hay nada que hacer. Y es como, bueno, a ver, el, que lo catalogas y tan rápido de derrota, no sé, tan, tan tan morrayita es lo que tenemos. Es que son súper pocos, ¿eh? No, yo, una carga frontal no nos la aguantan. Yo, bueno, yo creo que no nos lo aguanta no, no tienen nada para de esto Y el colapso es, bueno En 360 grados somos capaces de dar la vuelta Pinzar así, y bueno Y nos, con los dientes de sable podemos llegar Hasta las, las artillerías eh, Nuestros ogros son capaces de aguantar la caballería fácil Tenemos los noblas también para Literalmente sacrificarlos Nuestro héroe está full de vida, que así eh, no sé, tan poderoso su dragón. Pues está a nivel alto, ¿no? Pero, joder, aún así. Vale. Bueno, lo de siempre. Anchos aquí en el centro. El grupo, me tengo nuestro héroe. Vale, vamos a meter al grupo 3. Nuestros dientes de sable en el 1. Vale, vamos a sacarlos aquí y como van a correr bastante bien. Vale. El. But zona central. Los tribe. Tribe de hierro. Vale, perfecto, ya está. Ahora, iniciamos. Uh, uh, uh, I'll go myself. Iron ¡Vale, vale, vale, vale, vale, vale! Eh, vale, un poquito de velocidad. Vale, pues esto, bueno, vamos bastante bien de liderazgo. de liderazgo. Vale, grupo 3 aquí, vamos a empezar a colapsar ya por esta zona. A ver, es que nos organicemos. Grupo 4, ¿dónde estamos? Cargamos de frente, sin piedad, aquí a por el héroe. También. Vale, grupo 5, ¿cómo estamos? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, tipo 1, eso, eso, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vale, liderazgo, que hay que aguantar la carga. Ahí, vale. Ahora. Vale, perfecto. Vale, ¿quién está por detrás? Esto no puede pasarnos. Vale. Nuestro señor. Vale. Vale, lo que no se quieran pegar, que cambien hacia no otra dirección, que se muevan de otra forma o algo. Vale, una última carga. Vale, pues esto dos aquí. Perfecto, oye, oye, así está bien. Y que aquí estamos es que no hay motivo. Si se van a volar, claro que hay motivo para no perseguirlos. Uf. Claro, es que la mitad de unidades vuela, ¿sí? Entonces, como bueno, pues no podemos hacer nada. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale. vale. Bueno, es. Y... No, estamos con lo de siempre. Vamos vale, a vale, colapsar ahí, colapsar ahí, colapsar ahí, colapsar ahí. Vale, otros noblats. vale, perfecto. ¿Podemos meterle caña al boss? O sea, bueno, al boss sí, al sub. Sí. Venga, que ya cae. Venga, por los autos. Aunque no huelen, me doy por satisfecho. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Todos aquí. Venga, que no huya nadie. Es que es como. Vale, okay. no, está aquí pero no porque no lo podemos alcanzar. Me da muchísima rabia esto. Venga, ¿podemos o okay. qué Ya. Hijos. Venga, vamos. Que no pedimos mucho, creo. Venga, pincharle. Venga, pincharle. Vamos aquí. A ver, vosotros y acabar con esos. Venga. Bueno, una exclusión así de juego gratuita. Que no huele, por Dios. Estos ya han sido aniquilados. Perfecto. Aquí, vosotros aquí. Va a volar. Nah, pues se marchó. Y se marchó. Vale, pues nada. Velocidad a toda pastilla. Y acabamos con él. El... Oh, qué fogonazo. ¿no? Va, a volver, va a volver, va a volver, va a volver, va a volver, va a volver. Colapsamos, colapsamos, colapsamos, colapsamos, colapsamos. colapsamos. Vale, vale, vale, perfecto. Lo hemos matado. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. La serpiente de hierro ha caído. Finalizamos batalla. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Esto nos abre la puerta. Vamos a entrar hacia el norte. Perfecto. Mientras no tengan otro puñetero de dragón de estos... Todo hecho. <risa> es que es horroroso. La IA pierde un montón el foco con las unidades voladoras. Que lo puedo entender porque no atacas. O sea, es el hecho de... Vale, me estoy pegando. La unidad voladora vuela. Ok, no le puedo pegar. ¿Qué hago? Y se te queda ahí, pero es súper frustrante el hecho de combatir contra este tipo de unidades. Porque es... Ok, te hacen una carga. Se van. vuelven. Vuelven. Y, claro, y tú no les estás pegando. No tienes el foco. Es... Uh, es horroroso y me pone muy nervioso. Pero bueno, se gestiona. Vale, ok, no va mal. No va mal, no va mal. Nos hemos cargado un ejercitazo. Pero tal cual. Nos hemos cargado un ejercitazo. Ahora hay que tratar de reponerse. Y una vez estemos listos... Uy, a que sea. Esperar a que el programa responda. Feo. Esperamos. Una vez... Eh... Nos repongamos un poquito. Hay que juntar unidades y, y ver qué podemos cargar. No creo que tengamos muchos problemas de asedio. 3000, 1800. Vale, vamos a reponer unidades. mira protegidas Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, continuaremos hacia el norte. Uh, se han abierto las. Los vórtices. No sé qué es esto en el minimapa, eh. Miedo me da. Ahora lo, ahora lo inspeccionamos. Vale. Los soles con Tenemos ataque. Ojo. Uh -huh. uju, uh -huh. Vale. Vale. Pero son todo... Bueno, yo creo que con nos, nuestro cuerno pétreo debemos reventar esto. Bastante bien, la verdad. De hecho. Vale. Ok, pues nada, avanzamos. ¿Esto qué era? liderazgo vale bueno vale. vale vamos a luchar libramos batalla no dejan de ser orcos yo creo que será este este combate nos va a abrir bastante bastante brecha en la zona norte porque nos vamos a quitar seguramente uno de sus eh, ejércitos más poderosos así que para adelante además tiene pinta de ser uno de los ejércitos poderosos esta gente así en frontal estos guerreros orcos no sé si tienen escudo porque no sé si tienen escudo, pero yo creo que con nuestra potencia de ogros más el, el cuerno petreo, deberíamos romperlo todo. Bastante sencillo, además. Además, nuestro Gracientus pf, es demoledor. Se cura muchísimo. Tenemos el cazador, eh, no sé, con los tramperos. Nos podemos quitar los arqueros. Nos podemos quitar también la caballería. No nos debería hacer nada de daño, la verdad. Vale, veremos cómo lo planteamos. podemos... Tratar de comerlos por un flanco con el cuerno pétreo Aguantar bien así con los noblas y los, y los traperos bueno, Claro, y tenemos los dientes de sable Est Con esto me interesa hacer una carga rápida Para poder quitarme los goblins de medio Eso va a ser importante Vale, vamos a quitar todo esto de aquí vamos atrás y, nos y planteamos, vale Vale, así más o menos Anchitos, que tampoco tenemos mucho rango de maniobra vale, con esto hemos cogido bastante terrenito, al 4 esta gente los metemos en el 3 y los ponemos aquí, todos en el centro perfecto, además con todo esto metemos a grasientos aquí a nuestro cazador aquí vale, y esto va a ser nuestro 2 nuestro 3 vale estos es aquí porque esto los vamos a gestionar mucho y es cuernopetrio aquí en este uy, cuernopetrio aquí en este flanco vale, me gusta, esto lo apoyaremos con, con los ogros toro vale y todo esto en otro grupo por aquí, para acabar de colapsar en esta zona lateral, más o menos un poco de apoyo en el centro y listo vale, vale de hecho voy a cruzar por esta zona, vale Vale, pues vamos adelante y ya está Usa los mapas disponibles para coordinar Tu planificación táctica, comandante Vale Vale Dios, los nobles son lentísimos, tú Vale De hecho, vamos a meterlo por cuatro Uf, ellos no se mueven, eh ellos no se mueven, no pegados aquí en el borde esto va a ser destructor vale, vale, vale, vamos a aguantar que también el... grasiento es un poquito pesado el toque. vale no, no, no se van a mover ellos no, no se van a mover ellos perfecto o sea, perfecto, no nos viene mal del todo eh Vale, avanzamos así, lentito Eso es Yo creo que tenemos más rango nosotros, eh Vale, vale, vale Van a empezar las hostilidades en breve Así que esto lo quiero meter aquí Vale, vamos a meter el 1 ya por aquí, por este lado Vamos a avanzar con el grupo 4 más Vale, grupo 3 también por aquí. El grupo 2 avanza. Vale, pues no, pedro, carga ya. Esto lo vamos a meter aquí en este costado. Perfecto, vale, reorientamos un poquito. Vale, vale, colapsamos Oye, venga Vale, voy a traerme Voy a traerme A gente ante los costados Y vamos a mover el resto de gente Porque si no vamos a tener problemillas por aquí Vale, esto nos llevamos Esto nos llevamos, esto nos llevamos esto aquí. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora puedo Mayo restaurante vale. Acción, metemos aquí esto, perfecto, perfecto. perfecto. Grupo 5, vale. Este señor quiero que reviente a de que se abra el Vale, pues está pasando porque estamos a pecarse aquí. ¿Vale? Continuamos aquí. Vamos, continuamos, continuamos, continuamos. No paramos, no paramos, no paramos, no paramos, no paramos. Let's vale, Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, nada, se sacó. Se sacó. Venga, lanzamos ahí en todos lados. Bien. ¡Gracias! go. Eh, no odio eso, tío Que literalmente nos quedemos parados De, ah, oh, pues ya terminamos el mate Y es como, no, oh, seguimos Está muy mal que se paren así, tío Vale, vamos a meterle la curación a este señor Exacto Y le, le subimos la vida a tope y ahora en cuanto acabe la, el efecto pues ya cerramos el combate y listo aún así eh hemos mm, hecho bastante bastante bastante me gusta mucho vale ya está no sí nada con esto listo vale finalizamos batalla Maravilloso, maravilloso. Ahora empaquetaremos grupos de noblars. Porque, bueno, los hemos sacrificado, ¿no? Pero es su trabajo. Y nos hemos quitado muchísimo orco, ¿eh? Me gusta, me gusta. Suero no ha muerto de milagro, supongo. Porque hemos, lo hemos dejado escapar. Pero he hecho, está bien, está bien. O sea, muy bien. Cornopetreo, sí, Sí, lo, bueno, los ogros y, y los dientes de sable. Que han hecho muy buen trabajo. Ahora a ver si podemos desde aquí. No sé si llegamos al área de influencia del campamento. Me parece que no, pero por lo justito. Pero bueno, podemos hacer un reclutamiento global. Vale. Carne, Bueno, está bien. Tesoro o unidades. Vale, vamos a tirar por tesoro. Para generar incluso aún más beneficio. El enjambre pútrido. Vale, supervisión de Vale. Uh, armadura del destino, está bien Ingreso de los oficios Robada al enemigo, estandarte a 10. Conseguido montura, vale Pero te la has puesto O sea, ¿se, se la, la lleva? Sí Ah, o sea, que, gratis Vale, maravilloso La voz del amo, es? Semana de salvaje, cazadores silenciosos No, va a acechar tampoco No, no pienso que sea nada del otro mundo Vale, lanzamiento rápido, eso. Tiempo de recarga reducido, perfecto. Vale. De hecho, tenemos un sobrenombre que tiene ataque grupo, cuerpo a vale, cuerpo. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Perfecto, vale. ¿Y Grasitus qué tiene? Grasitus hay que ver qué le ponemos. No las engrasados... Uh. Vale, ah, pues sin duda, tende pies. Que se vaya curando el solo. Y perfecto. Ah, bueno, escenario. Duración infinita. O se tira así en combate cuerpo oculto. Cuerpo. Ok, o sea, mientras se está pegando, se cura. Perfecto. Maravilloso que le hayamos puesto eh, sanación. Bien, pero brutal. Vale, crecimiento, reemplazo de bajas. Bueno, estás interesante por mil. Vale, vamos a tirar por aquí. Ok, aquí que tenemos. ¿Llegamos haciendo un cambio de actitud? No. Pero bueno, podemos pasar y acechar. Ingresos generados: control de provincia, crecimiento de la provincia, crecimiento del campamento, ingreso de todos los edificios menos 100% a suelta una región ¿Este ejército está qué? Eh? Ah, bueno, aquí no, no, literalmente no hay nadie. Oh, oh, oh, oh. Vale, vamos a acercarnos un poquillo Vale, podemos reclutar estando así vale. vale, contratar mercenarios Hombre, pues papel me hacen, ¿sabes? Vale, reclutar Papel me hacen, me lo quedo Ahora bien, vale, diente de Vamos a ir hasta la Mosca del Titán. Y nos la vamos a llevar por en medio. Victoria Bírrica autorresolución. Se muere alguien. Atributo cruzar. Atributo cruzar. Velocidad nada más 20%. imaginas? Vale. Y me tengo esto aquí. Perfecto. Vale. Vamos a tirar de autorresolución. Me, o sea, me parece más que correcto. No ha muerto nadie, tenemos bajas, ok, 1.300 Nueva región Tocan Quiero, quiero arrasar Campamentos o... Oh, oh, vale, más campo, perfecto, eh. Construir, o sea, reparar, exacto Vale, 1.000 ni tan mal Ni tan mal, ¿vale? 23, apetito saludable Nuestros son puntos de golpe Bramador, esto nos da un poquito igual Teniendo en cuenta que tenemos esto aquí la verdad Un poquito desamparado Así que le vamos a meter aquí Más defensa, porque si vamos a curarnos Con el combate cuerpo a cuerpo Pues ganamos bastante Defensa cuerpo a cuerpo Liderazgo Supremo acabador Liderazgo más 8 es superior a la derrota. Eh, creo que me viene bien esta de extremadamente obeso Por el hecho de que es más defensa. Vale, ok. Lo valoraremos más tarde. De momento estamos bien aquí. De hecho, estamos bastante bien aquí. Es que esto implica estar cuatro turnos parados. Y no quiero hacer eso. Es una lástima que no tengamos más... Pero que cuatro turnos parados en el punto en el que estamos es horroroso. Vale. Mm -hmm. Y claro, no podemos sacar ni un Vale, eso es un problema que trataremos más adelante. Ahora bien, aquí. Vale, en el campamento... Vale, por el momento este se queda como está. Aquí como estamos, nos podemos mover dentro de poco. Vale, en el próximo turno son cero ya, eh Vale, perfecto O sea, este, este campamento ya empieza a salir No, este campamento, esta ciudadela empieza ya a salir un poquito adelante Contro corrupción Sima siniestra, no Podemos meter paso aquí Mantenimiento de unidades, no Pila de armas Vale, yo creo que podemos empezar a tirar aquí por el filón de mineral Vale que son tres turnos en construcción y nos habilita bastante. Así que vamos a ir a por eso. Ahora bien, aquí, zona sur. Vamos a por ellos. Eh, vale, tira más. Tira, tira. Vale, pues te mueves hasta aquí y luego asaltamos. Perfecto. Vale, vale, vale. Oye, oye pues eh, ¿qué era esto del alquimista que estábamos viendo aquí? alquimista, ah, o sea, es literalmente esto que te lo ubica en el mapa, vale vale, vale oye, pues ni tan mal estamos, eh me gusta, me gusta cómo se está moviendo esto, va, va mejorando vale, en el bocan llamas, ¿qué podemos meter? 2000, acabamos de meter esto pero hay alguna cosita extra que podamos meter que nos valga la pena carne generada, no carne obtenidas en batalla no, estos son todos aquellos que estén cercanos a nosotros fuera de eso no tenemos tampoco mucho que hacer vale, la tienda del botín, no vale, pues yo creo que podemos coger y... aquí ya lo hemos metido ¿no tenemos otro campamento por ahí? no, literal no tenemos otro campamento tenemos este y este Podemos plantar otro campamento. La cosa es donde es un buen punto. Yo creo que deberíamos meter uno por aquí en la zona sur, que, que podamos y tengamos más o menos controlado. Pero claro, o sea, nos tiene que dar beneficio de, de. de. de batalla. Que estemos cerca de alguna zona o algo. Vale, ok, veremos ya cómo gestionamos eso. Lo vamos a dejar eso ya para el futuro. Así que con el dinero que tenemos ahorrado. Eh. Vale, aquí le que queda un poquillo, pero yo creo que vamos a tratar de ser listos. Sí, porque aquí están asaltando bastante. y si se han metido hasta la cocina contra los de Catay del, del Hierro, provincias occidentales. Vale, ok. Esto estaba claro. Pues alza disponible, no. Mejora de construcción disponible, ¿dónde? Vale, ok, vale. Vamos a meter esto de cima siniestra en la ciudad del Caldero. Vamos a mejorarlo. Bueno, tenemos los 4000, nos sale a cuenta, ¿vale? Y finalizamos turno. Y lo dejamos ahí ya cocinándose el sol. Ahora bien, vale. Vamos a ver cómo nos deja la situación o cómo se nos queda la situación de cara al siguiente turno. Uy. Fauces de sangre con traga sangres. Eh, entrar en guerra en elevando un aliado. Vale, vale, vale, vale, vale. Esto nos abre. Muchísimas posibilidades de expansión En territorios cercanos Lo que no sé es Cómo exactamente nos vamos a tener que mover El enjambre putrido A ver, ahora analizamos la situación Vale Puesta avanzada de perdido En el Valle de los Titanes Vale, Gracientus Sobornos mejores no a la diplomática. Uh. Vale, y estamos en guerra con estos señores de aquí, el desfiladero de la niebla. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Estamos en guerra con estos, con el Wokan A nuestros bueno, son aliados. Vale, o sea, estamos, hemos entrado en guerra con estos de aquí. Uf, esto es un caramelito para nosotros ahora. Este ejército no tanto. Vale, vamos a empezar a reclutar aquí en el campamento este porque lo vamos a necesitar. Vale, vale, vale, vale. Esto nos hace bastante, bastante fácil. Vamos a tener que bajar con. Vale. Vale. Problemático esto, eh. Uf, porque en la mosca altita además tenemos muy poca defensa contra lo que pueda contra lo que sea que pueda venir de ese ejército y bajar vamos a tardar en bajar unos cuantos turnos y esto es totalmente territorio de guerra o sea estamos bastante mal vale Uf, más dos aquí o sea esto vamos a tardar la vida en sacarlo adelante vale Ok, veremos cómo lo gestionamos, pero esto será en el próximo capítulo ya, así que, visto lo visto y hecho lo hecho, espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy, que hemos tenido batallas interesantes y movimientos muy positivos para nuestro reino, y lo de siempre, ya sabéis, seguidnos en las redes sociales que están en la descripción, chales un vistazo porque comentamos de todo, y ya sabéis, suscribiros a la tabla roca negra aquí en Youtube, estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego.